Datones. cuatro, globos, cinco, monos, seis, patos, siete, llamas, ocho, donas, nueve, perritos. Diez Gatitos Contemos otra vez Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete 8, 9, 10, buen trabajo.